Pues muchas gracias por la invitación a dar esta plática al Instituto Budadharma, gracias a Venerable Damcho y a todos los que organizaron esto. Y pues vamos a entrar de lleno al tema que es muy interesante, realmente es más interesante que Venerable Damcho haya propuesto este tema que a veces no se toca como un punto por separado, sin embargo es una parte de una actitud y de muchas, muchas cuestiones que se, que se derivan de esto y que a su vez obviamente la actitud consumista tiene fundamento en muchas uh -huh. cuestiones que la psicología budista definitivamente siento que puede ayudar a entender entonces antes de comenzar formalmente con el tema me gustaría que como es tradición y no porque sea tradición lo sigo únicamente sino porque creo que es importante recordar la importancia de la motivación uh -huh. Siempre antes de cualquier actividad tenemos que recordar que no es tanto lo que hacemos, sino más la intención con la que hacemos las cosas, lo que realmente hace significativa nuestras actividades. Obviamente si la actividad es dañina por naturaleza, pues no vamos a poder convertirla en algo virtuoso, pero en, ge en general las actividades que llevamos a cabo son neutras, no son ni virtuosas ni no virtuosas. Las tareas que tenemos que desempeñar en la casa o, o en el trabajo cuando salimos a la calle, y debemos de recordar que si estas están acompañadas de una mente virtuosa, de valores como el amor, la compasión, la generosidad, la ética, etc., no solo en la mente, sino en la propia acción, se, se convierte en algo virtuoso, algo que trae crecimiento interior a, a uno, y obviamente una contribución para la paz, la bienestar, eh, el bienestar de este mundo, entonces recordar eso y tener entonces esa motivación de que lo que podamos escuchar el día de hoy en estos momentos sea realmente de beneficio para nuestra mente, que podamos entender mejor lo que es el consumismo, cómo surge, cómo se desarrolla y, y también cómo se puede trabajar con esta tendencia y de esa manera tanto nosotros encontremos paz y tranquilidad en nuestras vidas y vamos a ahorrar algo de dinero también si eliminamos la, la actitud consumista también hasta la economía mejora y sobre todo también contribuir con una sociedad mm, más enfocada en el interior en los valores y no solamente en ver afuera y buscar la felicidad allá afuera y si se trata de nuestros hijos o de alguien cercano a nosotros, al final del día la mejor manera de educar es a través del ejemplo, ¿no es cierto? Es muy sencillo que los padres o los profesores traten de decirle a los, a los hijos o a los niños lo que tienen que hacer, pero al final del día es el ejemplo lo que vale la pena. Como decía Gandhi, sé el ejemplo del cambio que quieres ver. Entonces realmente el, nosotros poner en práctica estas cosas puede ayudar no solo a nosotros, sino a los demás también, cuando se sienten inspirados de un cambio de, de conducta que trae beneficio. Entonces, el tema del consumismo es, es interesante, es muy común en Occidente, y a mí me gustaría que tratemos de descubrir cuál es la fuente del consumismo, cuál es la raíz del consumismo. ¿sí? Y la raíz del consumismo, en cierta manera, es la misma raíz de las aflicciones mentales o del sufrimiento que en la psicología budista se identifica como la ignorancia. Entonces, ignorancia es un término muy común en la filosofía budista, pero tenemos que entender apropiadamente qué significa ignorancia. Entonces, antes que nada, hay diferentes tipos de ignorancia, hay varias maneras de dividir la ignorancia, pero aquí me gustaría que tomáramos en cuenta dos tipos de ignorancia. Por un lado, no saber, y por otro, malinterpretar. Y cuando se habla de ignorancia, estamos hablando no de la primera, sino de la segunda, que es una malinterpretación. ¿De qué? De la realidad. Entonces, una cosa es no conocer algo y otra muy diferente es malinterpretarlo. ¿sí? Si tú no conoces, por ejemplo, si yo no sé en dónde está este espacio en el que nos encontramos, no tengo la menor idea ni qué es ni dónde está, pues a lo mejor no voy a poder llegar. A lo mejor tampoco me voy a alejar, pero va a ser difícil llegar. Pero si yo malinterpreto y pienso que este lugar está en Chihuahua, no solo no me acerco, sino con cada paso que doy me, a, me alejo, ¿no es cierto? Entonces, un poco la gran diferencia entre el no saber y malinterpretar es que el no saber no te acerca, pero la malinterpretación te aleja o te pone en problemas mucho más graves que el mero hecho de no saber. ¿sí? Entonces, es, eh, la ignorancia se define como... ...una mala interpretación activa de la realidad... ...no es el mero desconocimiento de la realidad... ...sino una mala interpretación activa de la realidad... ...la realidad es la interdependencia... ...¿qué quiere decir la interdependencia? ...que todos los fenómenos... ...dependen de algo para existir... ...básicamente eso es... ...a lo que se refiere que no hay absolutamente nada... Eh, ...que exista sin depender de algo más... ¿sí? ...y podemos observarlo en la naturaleza de una manera muy sencilla... ...los árboles, las flores... ...las nubes, el sol... Eh, los objetos que están aquí, las sillas, la mesa, todo depende de algo para existir, ya sea de causas y condiciones, o ya sea del todo y sus partes, es decir, para que haya una mesa, es porque hay elementos que conforman esa mesa, también de ser una base, eh, un objeto en particular que es la base para ser designado como mesa, etc. Es decir, de una u otra manera, incluso los fenómenos más abstractos eh, y, y que son estáticos, por ejemplo, los fenómenos permanentes incluso son interdependientes, no tienen interdependencia de causa y efecto, eh, tampoco tienen interdependencia del todo y sus partes, tal vez, pero cuando menos un tipo de interdependencia de ser algo que se designa de una manera en particular, definitivamente sí. Entonces, ¿por qué es que en el budismo se dice que la mala interpretación de esta realidad trae como resultado todo el sufrimiento del mundo, eh, porque la mala interpretación de la realidad sería justamente lo opuesto a esto, el no concebir, el no darnos cuenta que las cosas dependen de otros factores en su existencia. ¿sí? Obviamente lo podemos entender intelectualmente de una manera sencilla, ¿no? no estoy diciendo que sea difícil de entenderlo intelectualmente, creo que para alguien que ha estudiado un poquito, de física, un poquito de relatividad incluso en la secundaria podemos entender que las cosas no existen por sí mismas, si vimos Plaza Sésamo en alguna ocasión, nos explican que aquí y allá no son no son fenómenos eh, que existen que existen de manera eh, concreta, sino un poquito relativos, depende en dónde estás parado, me explico entonces, entenderlo intelectualmente no es tan difícil, pero eso no quiere decir que nos va a llevar a tener una experiencia de la relatividad de los fenómenos o de la interdependencia de los fenómenos. Una cosa es entender que fumar te está causando muchos problemas y otra cosa es dejar el cigarro, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, entenderlo intelectualmente cualquiera. El llevar ese entendimiento a la experiencia es otra cosa muy diferente. Entonces, de la misma manera, aunque podemos entender intelectualmente que la realidad existe de manera interdependiente, que no hay nada que tenga una existencia fragmentada o aislada, así seguimos percibiendo el mundo. Aunque lo entiendes intelectualmente, así sigues percibiendo el mundo. Como así, de la misma manera que entiendes intelectualmente las faltas de fumar, de todos modos, eso no cambia tu experiencia y lo sigues haciendo. ¿okay? Entonces, ¿por qué nuevamente esto va a causar tantas dificultades, tantos problemas? Porque obviamente si percibes el mundo de esa manera, ¿y, y qué quiere decir cuando percibes el mundo de esa manera? Cuando yo veo una fruta, por ejemplo, como, como una guayaba, tenemos aquí una guayaba, de hecho, aquí está. ¿okay? Entonces, cuando, cuando uno ve una fruta como una, eh, una guayaba, solamente ves una guayaba, como un fenómeno aislado. No ves toda la interdependencia alrededor de la guayaba, no experimentas su interdependencia. No ves el agua, la tierra, las nubes, el aire, el agricultor, no ves nada de eso, simplemente ves una guayaba. ¿Sí me explico? Entonces, como solamente vemos un, un fenómeno aislado y, y esa es la tendencia que tenemos, lo mismo va a aplicar para nosotros mismos. Cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, no vamos a experimentarnos interdependientes como alguien que surge de diferentes causas y condiciones y que de una u otra manera ese concepto de yo y otros no es una realidad concreta, sino más bien una experiencia, que como tú desde este lado percibes el mundo, creas esa división de yo y los demás, y, y claro que existe yo y los demás, eh, pero no como entidades reales y concretas eh, que, que no puedan entenderse como aspectos relativos. ¿sí? Eh, la Matson Kappa explica en el Gran Tratado, en el eh, de los estallos al camino a la iluminación en Nam que es un poco como esta montaña y aquella montaña ¿Sí? si tú estás en esta montaña pues obviamente vas a tener la idea de esta montaña y aquella montaña como si esta montaña fuera esta montaña real y la otra fuera otra, la otra montaña pero si tú caminas por el valle y te subes a la otra montaña que eso es lo, la gran enseñanza que dan en Plaza Sésamo también eh, te das cuenta que aquí y allá es más que un concepto, explico? Es, es, es relativo. Eh, y como uno percibe el mundo desde este lado, tienes la idea de crear de una manera totalmente concreta la idea de yo como separado de los demás, una existencia concreta. Si tú te subes a esa otra colina, esa montaña ahora es esta montaña y esta montaña ahora es esa montaña. Entonces yo y otros, aunque sí existe yo y los demás, por supuesto, yo le estoy hablando a otros ahorita, no es de una manera concreta como algo realmente existe una, una total fragmentación de mí con los demás. Y, y esta malinterpretación de la realidad justamente lo que causa es Ranchet eh, Simba, que aunque no es una traducción literal, yo puedo entenderlo en castellano como una visión autocentrada. De hecho, podemos decir que es el egocentrismo, y no, el, no el ego. Muchas veces se habla del budismo que se busca, que el budismo busca eliminar el ego, pero realmente lo que busca eliminar el, en la práctica del budismo no es el ego por sí mismo, el ego es una identidad. Y de una u otra manera necesitamos una identidad también. Más bien es el egoísmo o el egocentrismo o el egolatrismo lo que se busca eliminar. Es la visión autocentrada, no una visión de uno mismo, sino una visión de uno mismo existiendo de una manera independiente, autosuficiente, como si no dependieras de causas, de condiciones y de otros factores y como ese yo, como si ese yo realmente existiera totalmente fragmentado de los demás. Eso es lo que se busca eliminar. Y mmm, lo que va a suceder eh, cuando se construye esa visión autocentrada, y eso es algo que tenemos de manera innata, eso es lo que dice eh, el budismo, a esto se le llama ignorancia fundamental, y hay dos tipos de ignorancia, hay varias formas, acuérdense de dividir la ignorancia, la ignorancia fundamental es eh, que ya de nacimiento, por así decirlo, tenemos por default esta malinterpretación de la realidad, todos al momento de nacer, cuando percibimos los objetos no vemos no experimentamos interdependencia. ¿sí? Y después viene lo que es la ignorancia adquirida, que ahí es cuando en la sociedad o en la familia o en los medios de comunicación no solamente tenemos la ignorancia innata o fundamental que ya suficientes problemas nos trae, sino aparte de eso todavía te la alimentan. ¿no? Entonces es peor. ¿sí? En otras tradiciones, en otras culturas no se alimenta tanto y por eso de una u otra manera las personas pueden sobrellevar esa malinterpretación de la realidad sin que cause mucho daño, como en la cultura tibetana. Pero si nosotros tenemos la ignorancia fundamental y luego nuestra sociedad se, se refuerza, se reafirma, pues obviamente tiende a ponerse peor la cosa. ¿okay? Entonces, eh, la, esa malinterpretación de la realidad que nos hace experimentarnos como individuales, como entidades, fragmentadas, aisladas, etcétera, y que nuevamente, como les comentaba, hace surgir esta, esta visión autocentrada y la idea, la idea del yo y lo mío, que es la idea de yo y lo mío como más importante que tú y lo tuyo. ¿sí? Y es, esta sensación, de una u otra manera, como les comentaba, la, la tenemos todos, ya como se experimente o, o, a, o qué tan... Tantas y qué tan fuertes se desarrollan las aflicciones en base a esto varía, obviamente, también por la ignorancia adquirida y otros factores, pero de una u otra manera todos lo, todos lo tenemos. Y justamente la manera en la que se van a desarrollar las aflicciones es de la siguiente forma, ¿sí? y a mí me parece muy interesante. Una vez que tienes esa visión autocentrada, todo lo que alimente, todo lo que alimente esa idea de que yo soy importante, yo soy el centro de las cosas, o más que yo soy importante, que todavía decir que eres importante está bien, pero el más importante, ¿ok? ¿eh? Yo soy el más importante, yo soy el centro de las cosas, yo, luego yo y después yo, que es un, ya es un mantra en México para muchas personas, ¿no es cierto? Entonces ese mantra, ese mantra que recitan algunas personas todos los días, yo, eh, yo, luego yo y después yo, eh, todo lo que, nutra, lo que nutra esa idea de que yo soy el más importante y el centro de las cosas, se va a convertir en objeto de apego. Obviamente, lógico, si hay algo que está nutriendo mi autoimportancia, sea un objeto, o sea una persona, o sea una situación, o una experiencia, no voy a querer aferrar, no voy a querer que cambie, que se termine, o que me separe de ello, porque me están nutriendo mi autoimportancia. Y si ese objeto, o esa persona, o esa situación, no nutre mi autoimportancia no necesariamente es que me esté queriendo dañar, sino simplemente no nutre mi autoimportancia, lo que voy a sentir es aversión, que es rechazo, repudio y cierta intención de dañar, aunque sea muy sutil, cierta intención de dañar. ¿Sí? A esto básicamente es a lo que se le conoce como los tres venenos de la mente, la ignorancia, que es la raíz, y de la ignorancia lo que alimenta esta visión autocentrada, apego y lo que la daña, aversión. De estas tres ignorancia, apego y aversión, se ramifican todas las demás aflicciones mentales. Odio, resentimiento, despecho, codicia, avaricia, orgullo, arrogancia. La que ustedes quieran se va a derivar de una de estas tres. Y cuando estas aflicciones controlan nuestra mente es que terminamos haciendo y diciendo cosas, haciendo físicamente y diciendo cosas que lastiman a otros y por ende a nosotros mismos. Es una... Forma de entender de dónde vienen todos los problemas del mundo. Al final del día es de la mente y al final del día de una mala interpretación de la realidad. Entonces, ese es un primer punto. ¿Y cómo está relacionado esto con el consumismo? Pues mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, cuando tenemos esa visión autocentrada, eh, lo que alimenta esta concepción de yo y lo mío es más importante, se va a convertir en objeto de apego. Y de ahí también surgen muchas malinterpretaciones y mucha ansia, mucho aferramiento de no querer soltar las cosas o querer eh, de una manera, eh, el no aceptar que las cosas cambian, etcétera, que es eh, de una u otra forma lo que podemos identificar como apego. Entonces, antes de hablar específicamente del de consumismo, me gustaría que tomáramos algunos minutos para entender lo que es el apego, si entendemos lo que es el apego, vamos a entender muy bien lo que es el consumismo. ¿sí? Para entender lo que es el apego, necesitamos entender lo que es la ignorancia, que ya lo explicamos. Pero para entender lo que es el consumismo, también hay que entender lo que es el apego. ¿sí? Una vez que sepamos por dónde va la cuestión sobre el apego, vamos a, dar, vamos a entender por qué todos los fines de semana vamos al centro comercial. ¿vale? Ya que lo dejemos de hacer o no, es otra cosa, pero al menos ya lo entendiste. ¿no? Ya es, ya es un primer paso. Entonces el apego yo, yo puedo hablar de tres aspectos que están muy relacionados con el apego ¿sí? que se pueden identificar tanto como causas del apego como elementos que siguen nutriendo el apego y que como que estos siguen operando y alimentándose unos a otros haciendo que esta eh, bola de nieve de, del apego continúe y continúe trayendo más problemas y más dificultades y y más eh, deudas en la tarjeta de crédito, por supuesto. Entonces, una de las cuestiones principales eh, relacionadas al apego y al consumismo, al consumismo, es en una búsqueda de la felicidad en elementos, en objetos, en personas o en situaciones donde no está la felicidad. Y básicamente por ahí está un poco la clave para entender el, el apego y el consumismo. ¿sí? Siempre que tengamos expectativas falsas de felicidad, siempre va a haber apego y siempre va a haber de una u otra manera sufrimiento, va a haber problemas de todo tipo y muy probablemente consumismo también, en muchos casos consumismo. Entonces, ¿qué quiere decir Tener expectativas falsas de felicidad, o qué quiere decir buscar la felicidad en donde no está. ¿Sí? Antes que nada, felicidad es una palabra bastante compleja, de, de o, o más que compleja, felicidad es una palabra que a veces no es tan sencillo que se ajuste a lo que nosotros en la filosofía o en la psicología budista queremos decir, con eh, por ejemplo, con suka sánscrito sukha. Lo traducimos como felicidad, pero claro que en México o en Latinoamérica a veces felicidad lo, lo entendemos de una manera distinta. Eh, pensamos que es lo mismo que estar contento y, y, y eso creo que a veces en vez de ayudarnos nos confunde si nos explica lo que queremos decir con felicidad antes de entrar a, a elaborar sobre otro punto. Entonces, felicidad aquí no quiere decir estar contento. El hecho de que en el budismo se habla que podamos tener una experiencia total de felicidad o, o una felicidad constante, no quiere decir que vayamos a estar contentos siempre. Me explico que acabes de escuchar un atentado y digas me siento tan feliz en el sentido de contento, pues a lo mejor estarías un poquito, eh, no sé, eh, un poco extraño, me explico, es un poco raro eso. Entonces no se trata en lo más mínimo de confundir el ser feliz con con estar contento, y más bien es, es el aspecto de felicidad tal vez lo podemos identificar más con un estado de serenidad o de tranquilidad o de paz interior. ¿sí? A mí me gusta utilizar el ejemplo del océano, ¿sí? por ejemplo aquí en México, no sé en otros lugares porque creo que nos ven también en, otros, en otras partes de, de Latinoamérica, eh, pero aquí en México hay un lugar que se llama Acapulco, que en Semana Santa se pone, pero... Es, es algo muy especial, o sea, en, en lo que es la superficie, del, la, la superficie de lo que es en el, en el mar o en la playa, hay mucho ruido y hay mucha basura y, y hay toda gente gritando y corriendo y es todo un caos, todo un caos. Pero ahí mismo, en ese lugar, en la profundidad del océano, aunque sí se ve afectado de cierta manera, persiste cierta paz y cierta tranquilidad, ¿no es cierto? Hay cierta armonía que no se perturba. No digo que no se afecte, hay una interdependencia. Y claro que si en la superficie está sucediendo todo esto, pues el fondo se va a ver afectado, pero mínimo. No se afecta totalmente. Hay cierta serenidad que permanece. Eso para mí es una manera sencilla de describir lo que cuando menos a cierto nivel eh, es la felicidad, o sea, más... No, no una felicidad en el sentido más clásico budista de lo que sería la, la budeidad o la iluminación, sino simplemente como seres humanos, algo que podemos lograr eh, es un sentido de paz y tranquilidad, aunque haya dificultades en la vida, el poder tener cierta paz y tranquilidad en nuestra vida, es un poco como este ejemplo del océano, que sí, allá arriba hay todo tipo de cosas sucediendo, pero... En, en la profundidad se mantiene cierta calma, entonces mantener cierta calma aunque haya dificultades y, y creo que de una u otra manera, esta es otra de las malinterpretaciones acerca de la felicidad, que creemos que la felicidad va a surgir cuando terminemos de controlar todas las cosas y poner todas las situaciones allá afuera para que comencemos a ser felices y básicamente de lo que se trata es de cambiar uno mismo, no, no querer cambiar a todo mundo para que dejen de hacer lo que, que, lo que no nos gusta y hagan todo lo que queremos para que nosotros seamos felices, más bien cambiar nosotros. ¿sí? Entonces, esa es como una de las eh, cuestiones importantes acerca de, del apego, de la felicidad y del consumismo, que de entrada, cada vez que vayamos buscando la felicidad en objetos allá afuera o en personas o en situaciones, va a haber un grado de apego y posiblemente un grado de consumismo también. Entonces, Primero tenemos que, antes que entender el consumismo y antes que entender el apego, tenemos que entender lo que es la felicidad y sus causas. Si no entendemos lo que es la felicidad y sus causas, olvídalo. Siempre va a haber apego y, y consumismo. Siempre. Entonces, en el momento en que uno se da cuenta, por ejemplo, que que la felicidad no es algo que va a surgir cuando yo cambie al mundo allá afuera y me deshaga de tales personas y ponga mi, lo que yo quiero encima de los demás, etcétera, Sino cuando yo cambie interiormente. Dos, que no es lo mismo que, ser, eh, que estar contento. No siempre vas a estar contento, pero puedes tener cierta calma. Y tres, que es muy diferente al placer, sobre todo los placeres sensoriales. Es totalmente distinto. Y por aquí viene la parte del consumismo, ¿okay? Por aquí viene la parte del consumismo. Una de las razones principales del consumismo es que confundimos la felicidad con los placeres, sobre todo los placeres sensoriales. Si tú confundes la felicidad con los placeres sensoriales, el centro comercial tiene las puertas abiertas para ti. Y, y siempre estarás ahí en el Buen Fin o en Estados Unidos en el Black Friday, ¿cómo le llaman? Sí, ¿no? Eh, creo que un fin de semana también. Entonces siempre vas a estar ahí porque vas a estar buscando la felicidad en los placeres sensoriales. Ahora, hay algo que, que necesito recalcar. Yo no estoy en contra de los placeres sensoriales, ¿ok? Tampoco quiero que nadie... Eh, vaya a pensar que de lo que se trata la filosofía budista, la práctica budista es de eliminar los placeres y no disfrutes de nada y, y termines eh, como que rechazando todo lo que sea placer, me explico. Yo no lo, le veo nada de malo en disfrutar de las cosas, simplemente no poner tu expectativa de felicidad en ellas y eso es todo, no tiene nada de malo que disfrutes de una buena comida o disfrutes de un helado o disfrutes de una pizza, de lo que a ti te guste. Pero una cosa es que lo disfrutes sabiendo que puede hacer dos cosas por ti. ¿sí? Una pizza puede hacer dos cosas por ti. Puede quitarte el hambre y puede darte un, un placer sensorial, ¿sí? al sentido del gusto. Son las dos cosas que puede hacer por ti. Si tú le pides esas dos cosas a una rebanada de pizza, pueden llegar a un acuerdo. Entonces, ¿sí? cuando tú compres o pidas una pizza, antes de comértela deberías de ponerla enfrente de ti y tratar de firmar un acuerdo. ¿Sí? firmar un acuerdo en qué es lo que tú me vas a dar, ¿sí? qué es lo que tú eres capaz de dar. Entonces la pizza te puede decir, yo te prometo ¿sí? que yo puedo quitarte el hambre y hoy obviamente que soy deliciosa y, y un gran gusto a tu paladar. ¿okay? Pero si tú le pides a la rebanada de pizza o a lo que sea que te, te llene tus huecos emocionales o te quite la depresión o la tristeza que tienes o la ansiedad, Ahí la pizza te va a decir, lo siento, esa parte del acuerdo yo no la puedo firmar. ¿No es cierto? Entonces, si tú desde el inicio comienzas tu relación, porque es una relación de una, de una, de una manera que va a acabar y posiblemente muy pronto, pero, pero de una otra manera, si tú desde el inicio, si tú desde el inicio dejas muy clara la, la postura y la expectativa que tú tienes hacia, hacia ese elemento, después no va a haber reclamos, tú no le vas a reclamar después, a la pizza le dice, oye, no me quitaste la depresión, pues Te va a decir, pues no, yo no me dedico a eso, ¿Me explico? esa no es mi labor. Entonces, la cuestión del consumismo surge precisamente porque estamos buscando y esperando que la felicidad venga de los objetos, ¿Mm? que cuando... Comes algo, o cuando escuches algo, o cuando toques alguna textura o alguna tela, o te compres ropa, o una bolsa, o una corbata, o cualquier elemento, de ahí venga una experiencia de, de felicidad o de bienestar, o, o sentirte que eres más importante, o, o que ahora sí valgo la pena, o que ya no me siento tan deprimido, o no me siento solo. ¿Sí? Por eso vamos al centro comercial también, porque como hay un montón de gente. Luego aparte somos muy curiosos, porque la gente, eh, luego nos quejamos de que vas al centro comercial eh, y hay mucha gente. Pero ¿quién de nosotros en serio le gustaría ir al centro comercial sin que hubiera absolutamente nadie? Así totalmente desierto. Sería raro también, ¿no? Ninguna, ninguna interacción humana. Entonces, a veces nos, nos quejamos mucho de la existencia de, la, de las personas y, y, y de que hay mucha gente en el centro comercial, pero tal vez inconscientemente por eso vamos también, honestamente, por no sentirnos solos y sentir que estamos rodeados de gente. Eh, y hay, pero al final del día es, eso no va a tener la capacidad de traer un, un beneficio concreto y a largo plazo si no trabajamos con nuestras emociones. Entonces, y, Creo que por ahí está una de las claves para entender el consumismo, que mientras pongamos nuestras expectativas de felicidad en objetos materiales, obviamente nos vamos a pegar a ellos y los vamos a buscar. ¿sí? Y si, si una camisa o una bolsa o una corbata fuera capaz de darnos ese auténtico sentido de bienestar, por pura lógica, entre más corbatas tuviéramos, más felices tendríamos que ser, porque están aumentándose las causas de la felicidad, ¿no es cierto? Es como con la leña, si tú haces un fuego y le arrojas más leña, pues entre más leños, más fuego, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los leños son la causa del fuego. Entonces, simplemente se trata de constatarlo. Si comprar es causa de la felicidad, técnicamente entre más compraras, más feliz tendrías que ser. Pero, entonces... Sabemos que eso no es así, o con la pizza también. Podrías comerte no dos rebanadas, sino dos pizzas familiares, o tres, seis pizzas familiares, y después de seis pizzas familiares tendrías que estar casi en el, en el nirvana, me explico. Tal vez, tal vez sería un método para obtener el nirvana, porque si es causa de felicidad y la estás aumentando, entonces tiene que aumentar el aspecto de felicidad, tiene que desarrollarse más y más la felicidad. Entonces, eso... Obviamente es, es un claro ejemplo de que no tiene nada de malo experimentar placer, repito, yo no estoy en contra de experimentar placer, simplemente antes de comerte ese helado de chocolate, dialoga con él, pregúntale qué eres capaz de darme, quitarte el hambre, la sed, el calor y un rico sabor al paladar. La depresión, pues sí tengo ciertas sustancias químicas que dicen que ayudan, pero pues tienes... Es algo temporal, tú tienes que echarle ganas y realmente transformar tu mente, ¿no? Que tiene ciertas sustancias, el chocolate y, y otras que, que dicen que ayudan realmente, pues es algo muy temporal, me explico, no es, no es una auténtica transformación interior. Entonces, una de las situaciones eh, relacionadas al apego es justamente esta, justamente la idea de buscar la felicidad en los objetos materiales, buenas, en la, y, y no solo... No solo porque busques directamente la felicidad en los objetos materiales, eso va a traer consumismo. ¿okay? Aquí hay dos cosas. Una es que el hecho de que busquemos la felicidad allá afuera, en las personas o en la apariencia o en objetos, en situaciones, eh, no quiere decir que lo hagamos conscientemente o que sea muy burdo. Pero a un nivel muy sutil, muchos de nosotros lo hacemos. A un nivel muy sutil pones tu expectativa de felicidad en cosas allá afuera, ¿sí? e incluso dentro del ámbito espiritual también, en algún maestro, o en alguna imagen, en alguna deidad y, y claro que te pueden ayudar, pero al final del día uno tiene que trabajar para que se dé esa auténtica transformación, entonces incluso si realmente en lo que tú estás enfocado no es tanto en los objetos materiales per se, sino en la apariencia física, por ejemplo, lo que tú tienes es apego al cuerpo, ¿por qué?, porque dentro de toda esta malinterpretación de la realidad, y lo que acompaña a esta ignorancia es una eh, identificación falsa del yo con el cuerpo y con la mente. ¿sí? Eso no voy a elaborar tanto ahorita, pero básicamente en lo que se dice en la filosofía budista es que nosotros confundimos el yo con el cuerpo y la mente. Es decir, creemos que somos el cuerpo y la mente. Sí, y si ahorita tomamos como ejemplo el cuerpo, cuando tú sientes que tú eres el cuerpo, pues obviamente como te quieres cuidar, todos tus cuidados van hacia el cuerpo. Y todo tu aferramiento, tu apego, tu ansia y tus miedos muchas veces están relacionadas a, al cuerpo. Y como tienes que cuidar al cuerpo, pues tienes que consumir productos para cuidar al cuerpo. ¿ok? Yo no estoy hablando de que no se deba de cuidar al cuerpo en, en, lo, en lo normal, en cuidar tu salud y también cuidar tu apariencia y todo, por supuesto que tienes que cuidar tu cuerpo, yo no estoy diciendo que no, pero yo estoy hablando de cuando ya es una obsesión, ¿sí? de cuando ya las personas llevan tres, cuatro operaciones o, o hay chicos también que pasan horas y horas en el gimnasio y, y más que una cuestión de salud ya hay una ansia y un aferramiento relacionado a lo físico, pues de ahí se deriva un consumismo también, ¿sí? Si tu búsqueda de la felicidad es en creer que ser joven implica la felicidad y que envejecer implica sufrir, pues de ahí se va a derivar un consumismo también en todo tipo de cremas y, y cuestiones que ni siquiera van a detener lo, lo inevitable, me explico. Entonces, no solamente es cuando va directamente dirigido al objeto, sino cuando tú tienes apego al cuerpo físico o, o por ejemplo, al estatus, no tanto por los objetos, sino al estatus socioeconómico, o al poder o muchas cosas y ahí también se deriva de indirectamente un consumismo entonces como nosotros identificamos nuestra felicidad en los objetos materiales o en las personas o en las situaciones o en experiencias lo que va a suceder también es que vamos a comenzar a negar la realidad ¿Sí? aunque la realidad es que las cosas cambian sino ¿sí? que en el budismo ya de una manera más general se diga que todo absolutamente cambia ¿Sí? Ya cuando uno estudia budismo de una manera más profunda te das cuenta que Buda habló de fenómenos permanentes o estáticos también que no cambian, pero no es relevante para lo que estamos viendo aquí. Básicamente todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia diaria, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestra propia mente, los objetos de uso, etc. Todo, todo eso cambia. Eh, por ejemplo, el Buda dijo que todo lo que se junta se separa, todo lo que se acumula se gasta, todo lo que sube baja y todo lo que nace muere. Y de una otra manera, como estás tan aferrado a buscar tu felicidad afuera y no adentro, eh, niegas esta realidad. Es como si no quisieras verla. Así, como si no quisieras ver la realidad de que las cosas cambian, que se degeneran, que se terminan, que se desgastan. Entonces, piensas, eh, al comprar esa bolsa o a comprar esa, esa corbata o ese objeto, de una otra manera, esperas que tu felicidad venga de ahí. Y como tu felicidad está puesta en ese objeto, surge el aferramiento y la negación de la realidad de que tarde o temprano se van a separar. Y entonces si le pasa algo a ese objeto, pues viene la frustración y, y otro tipo de aflicciones también, porque estás negando la realidad. No puedes aceptar ¿sí? que, ese, que ese objeto eh, cambie o que ese objeto se separe de ti, porque ahí está puesta tu felicidad. Y como ahí está puesta tu felicidad pues no puedes permitir que a ese objeto le pase algo. ¿sí? Pero naturalmente, naturalmente ese desgaste se va a dar. Ese desgaste se da desde el momento en que lo compras, desde el momento en que lo fabricaron, desde ese momento el desgaste ya está ahí. A eso se le llama impermanencia sutil o transitoriedad sutil. La transitoriedad burda es si yo agarro ahorita una, una jarra y la rompo aquí en el piso. Esa es una transitoriedad burda. Esa es una transitoriedad burda porque aquí mismo se... se se rompió. Pero la transitoriedad sutil es si yo pongo la jarra o un vaso enfrente de nosotros, pues tú vas a decir, pues no cambia, pues yo lo he visto y no ha cambiado. no Pues claro que está cambiando, pero no la vemos. Entonces hay dos tipos de transitoriedad o impermanencia, sutil o burda. Desde el momento en que tú compras el objeto, ya está cambiando, ya se está desgastando. Y, pero ahí está puesta la felicidad, ahí está puesta la felicidad. Hasta que hay un momento en que ya es muy obvio que ese objeto ya no está nutriendo toda tu importancia cuando ese objeto ya se ve desgastado, ya, ya la camisa no es la misma de antes o la bolsa o los zapatos o lo que fuera o, o el auto no es el mismo de antes, eh, es que sientes que tu, tu propia felicidad se está disolviendo junto con ese objeto y ¿qué tienes que hacer? Pues comprar otro, comprar otro en búsqueda de que esa felicidad se mantenga. Entonces, como este objeto, y es inconsciente, o sea, no, no es que cuando uno vaya a comprar las cosas así lo piense, es inconsciente, cuando uno va a comprar el objeto piensas que de ahí va a venir algo que te va a hacer sentir mejor y como está nuevo, pues claro que al principio lo vas a sentir, pero conforme vas viendo ese desgaste, la propia capacidad del objeto de hacerte sentir mejor va disminuyendo y entonces empiezas a sentir la necesidad de comprarte otro. Y así es como entramos en la compulsión por las compras. Y así es como entramos en la compulsión de cambiar no solo de objetos materiales, sino de personas también. Y esa es la razón por la cual, no, pues es que esta pareja como que ya no me hace feliz, me voy a buscar a alguien más, o este amigo ya no, o este lugar ya no, etc. Entonces, de una u otra manera, no solo en, en el consumismo eh, material, sino de una u otra manera somos consumistas de muchas otras cosas, de personas consumimos personas, consumimos situaciones, consumimos experiencias y, y de una u otra manera siento que eso está íntimamente relacionado con esa cuestión de estar buscando la felicidad. ¿sí? Y el tercer aspecto es que exageramos las cosas. ¿sí? Una es que vamos a imputar cualidades en el objeto que no existen o las que existen las vamos a exagerar. Y estas tres empiezan a nutrir una a otra. La búsqueda de felicidad en algo externo, junto con la negación de la realidad de que las cosas cambian y se desgastan y se separan, junto con estar imputando cualidades que no están o exagerando las cualidades. ¿sí? Por ejemplo, un, eh, un reloj. ¿sí? Hay, hay relojes que son... De hecho, hay llaveros de 6 mil pesos. ¿sí? Así como hay bolsas de 42 mil, 45 mil pesos. Eh, hay llaveros en esa, es, hay una, una marca que se llama no sé cómo se pronuncia Louis, Louis Vuitton o algo así okay. eh, en una ocasión entré a esa tienda porque yo ya había escuchado había escuchado sí. hablar que, que había bolsas de más de 40 mil pesos y no lo podía creer me habían dicho que, que esa marca fabrica bolsas de 40 mil pesos y en una ocasión estábamos en un centro comercial que fuimos a, a, a buscar la felicidad ahí <risa> <risa> Nos fuimos a Aparte de ir a buscar la felicidad ahí, fuimos a comprar un regalo para, para mi sobrino, que era su cumpleaños, y vi la tienda, y entramos a, a constatar si era verdad que las bolsas costaban eso, y sí, definitivamente, cuestan más de 40 mil pesos, y los llaveros cuestan como 6 mil pesos un llavero. ¿okay? Entonces, eh, de una u otra manera, exagerar las cualidades quiere decir que dejes de ver que al final del día es un llavero. La marca que sea... O el material que sea, al fin del día es para poner tus llaves y punto. No puedes poner ahí la generosidad, la disciplina ética, la concentración, la sabiduría o la bondad, la compasión. Lo único que puedes poner son llaves de lo que sea. ¿sí? Eh, a lo mejor ni siquiera tienes casa, a lo mejor es la, la llave de, de un locker, de, del súper o algo así. Es lo único que puedes poner ahí, tal vez. O sea, te olvidas te olvidas de que es un llavero, ¿sí? Si a ti te alcanza para eso y te gusta, tal vez lo puedes comprar, necesariamente le vas a tener apego, pero, eh, pero si te olvidas, cueste lo que cueste, que al final del día es un llavero, entonces estás exagerando las cualidades, ¿sí? Entonces, el, el consumismo, no solo con los objetos, sino en general, hacia, hacia diferentes tipos de situaciones, se da de esta manera. Y una de las situaciones que para mí es más, triste tal vez, o más grave, es cuando llevas la propia actitud consumista al ámbito espiritual. Es una actitud. ¿sí? El, el entendimiento o, o el, el estudio de la espiritualidad, ¿sí? llámenle budismo o cualquier tradición que ustedes quieran, puede ser muy beneficioso para nuestra mente. Por supuesto que puede ser la causa de la liberación de muchas aflicciones, de mucha paz y tranquilidad. Pero si en vez de que nosotros utilicemos esas herramientas para subyugar nuestra mente o para eliminar las aflicciones, simplemente la integramos a una forma de conducta que nosotros ya tenemos, conforme pasa el tiempo, nuestro estudio, en vez de ayudarnos, va creando una situación más difícil. No por la enseñanza en sí misma, que es maravillosa, sino porque es como una medicina que aunque tiene la capacidad de curarte, tú no te la estás tomando adecuadamente. Entonces, si en vez de que la espiritualidad nos ayude a eliminar nuestras conductas, las integramos o la integramos a nuestras conductas aflictivas, conforme pasa el tiempo la cosa se pone peor. Y lo mejor sería o revalorar el seguir estudiando o practicando o o realmente hacer algo al respecto. Y es lo que pasa muchas veces con, con esta actitud consumista, que así como cambiamos de camisas y de calcetines y de corbatas y de personas, también cambiamos de enseñanzas. Hay personas que porque escucharon la enseñanza de las cuatro nobles verdades una vez, ya no regresan a una enseñanza de ese tipo, creen que ya saben esa enseñanza y que ahora necesitan otra. Y que ya si escucharon la enseñanza de las seis perfecciones, entonces ya estas dos ya las tengo, es como que estas dos camisas ya las tengo y ahora necesito otra enseñanza. Y cuando ya más o menos, que no te las acabas, pero tú en tu mente crees que ya te acabaste un set de enseñanzas, entonces buscas otro linaje, otro maestro, otra tradición, otra enseñanza, otra iniciación, otro peregrinaje. Y de una otra manera, en el budismo tibetano eso es algo que se llega a dar muy común. ¿Por qué en el budismo tibetano en particular? Porque es muy rico. Es muy rico en cuanto a los linajes, en cuanto a las iniciaciones, en cuanto a los maestros, en, en cuanto a diferentes tipos de enseñanzas y textos. Entonces, si uno, en vez de que nuestra, nuestro entendimiento y nuestro estudio elimine esa conducta consumista, seguimos continuando con esta actitud consumista en este ámbito espiritual, al final del día no obtenemos nada, sino que terminamos, terminamos más confundidos. ¿sí? Entonces, eh, para finalizar, yo lo que les eh, quisiera recordar es que obviamente eliminar el consumismo en todos los ámbitos de nuestra vida es muy importante porque no podemos poner nuestras expectativas de felicidad allá afuera. Yo no estoy diciendo que está mal que se compren cosas. Yo no estoy diciendo que está mal que nos compremos una camisa nueva, o una bolsa o unos zapatos o que cambiemos de auto. Pero si realmente estamos buscando la felicidad en estas acciones va a ser muy diferente. No tiene nada de malo comerte un helado, no tiene nada de malo viajar. Simplemente nos pongas tus expectativas de felicidad ahí. Y lo maravilloso que va a suceder es más bien que si tú inculcas los valores humanos en las actividades que llevas a cabo, no solamente vas a dejar de disfrutar de los placeres, sino que los vas a disfrutar más, porque los vas a disfrutar en armonía, con paz, con tranquilidad, y eso va a aumentar tu sentido de disfrute y va a ser causa de la verdadera felicidad. Es como ganar dos en uno. Si tú solamente disfrutas de los placeres sensoriales esperando la felicidad, ahí lo más que te van a dar es pues, que te quiten la sed, que te quiten el hambre, que sepan rico y se acabó. Y aparte mucha ansiedad, que es como tomar agua salada, que ahora vas a querer otra cosa y ahora comprarte otra cosa, o sea, al final el día va a ser peor. Si tú no es que tengas que dejar de hacer esas cosas, eh, muchas de las que haces, digo, si es una compulsión de comprar, a lo mejor sí hay que observarlo, pero el hecho de que te compres cosas tampoco es de que lo tengas necesariamente que de dejar de comprarte cosas, simplemente ser consciente que esas cosas no te van a dar la felicidad, tengas... Más conciencia también de dónde vienen esas, esas cosas que hay gente que las necesita. Cuando compres puedes regalar algo de las cosas que tienes también. Ser más sensible al respecto y sobre todo si tú cuando llevas a cabo eh, labores en tu vida, sea lo que sea, consumir un objeto lo haces con amor, con compasión, con generosidad, con entendimiento, con altruismo, con concentración, con sabiduría. No solo lo disfrutas, sino que sí se convierte en causa de la verdadera felicidad. ¿sí? Y... Dos, por último, nunca llevar esa actitud consumista al ámbito espiritual. El desarrollo espiritual se da a través de la repetición. ¿Qué quiere deci decir meditar? Meditar es familiarizarse, familiarización o costumbre con algún aspecto positivo. La manera de obtener logros espirituales es Repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, las cuatro nobles verdades 600 mil millones de veces, hasta que no solo las entiendes, sino que las integras a tu vida. Eso es la manera de obtener logros espirituales, pero si, si entras en la actitud con, consumista, en la que, ay, las cuatro no nobles verdad ya las escuché, ¿y ahora qué viene? No, pues ahora esta, ah, esta ya, ¿y ahora qué viene? Y ahora esta, nunca vas a poder profundizar en ninguno de estos conceptos y por tanto jamás va a haber logros espirituales y vas a tener esa actitud eh, compulsiva y sedienta que jamás va a estar satisfecha, aunque el propio Dalai Lama te dé una instrucción de manera personal no vas a estar satisfecho, o Santidad del Dalai Lama o Santidad del Karmapa, te den una instrucción de manera personal, no vas a estar satisfecho, porque de una u otra manera estás buscando las cosas afuera y estás teniendo esa actitud de recolectar enseñanzas y recolectar maestros, etc. ¿sí? Entonces eso es lo que me gustaría compartir con ustedes, espero que sea de utilidad y nuevamente agradecerles, agradecerle a Venerable Dancho por organizar esto, y al Instituto Budadharma y a todas las personas, que sé que son muchas personas que colaboran con todos los proyectos de Venerable y realmente es una red muy, muy hermosa que, que admiro muchísimo por toda su labor y me da un enorme gusto poder contribuir. ¿sí? Muchas gracias y bueno, dedicar los méritos de esta sesión, que sea mucho beneficio para todos los seres, que Santiago del Dalai Lama, Santiago del Karmapa y todos los... Maestros y no solo maestros espirituales, sino todos aquellos que dedican sus esfuerzos para ayudar a los demás tengan largas y saludables vidas, sus propósitos se cumplan y todos los centros, grupos, asociaciones eh, como esta y todas las que se encargan de beneficiar a los demás también pueden llevar a cabo sus labores sin, sin ningún obstáculo y que permanezcan hasta que se elimine el sufrimiento del mundo y que todos nosotros podamos ser una causa para que se extinga el sufrimiento de todos los seres, ¿sí? Muchas gracias.